Ah, siempre está como eh, eh. No, no es que es para que se corrijan las cosas es para que el dominicano vea la, el respeto a las leyes y a las normas como una garantía en el mejoramiento de vida del ciudadano dominicano porque la cosa que muchas veces nosotros hacemos y permitimos que se hagan No suceden en otras partes del mundo Porque no creo que pueda suceder Ni siquiera en Haití Que es mucho decir en términos de que es un país Muchos le llaman conglomerado humano Que no tiene normas Que tiene poco desarrollo institucional Que por el gran atraso y la gran pobreza La gente supone que en Haití todo anda manga por hombro y que no se respeta nada como aquí, pero yo creo que ni allá. Usted sabe lo que ha salido a relucir, mi querido men y amigo televidente. Que la envasadora de gas que explosionó en Santiago y que van 11 muertos, no tenía los permisos correspondientes. Pero ¿y cómo puede ser posible una cosa así, señores? ¿Cómo puede ser posible...? Es que no puede ser, señores. Es que no es posible que una cuestión tan delicada y de tanto riesgo como una planta de gas se le permita operar y que no hayan inspectores que vayan y, y, y chequen si esa envasadora de gas Está al día en, en los requisitos que se requieren para operar. Y no se constituye en un peligro para los ciudadanos. Van 11 muertos. ¿Y quién le responde a esa gente? ¿Quién le responde? Les re... Por la irresponsabilidad de un Estado ineficiente, de un Estado que por el clientelismo y la politiquería y la corrupción se permiten todas esa vagabundería. Y se permite que gente aquí opere en negocio sin los permisos correspondientes, violando las leyes. Y aquí eso se ve como algo normal, como si fuéramos una jungla. Porque eso no es posible en un país organizado. Porque es el riesgo de gente. Es el riesgo de gente. Y hay una serie de cláusulas hay una serie de normas que establecen que donde hay asentamientos humanos no pueden haber plantas de gas. Que tienen que estar lejos de donde habiten personas. Esas personas tienen derecho a su existencia, tienen derecho a vivir. Y porque uno es aprensivo, que no tienen el más mínimo escrúpulo, que no le importa la vida humana que lo que a ellos les importa es instalar un negocio, no importa que se vaya, todo. o sea, pero así no. Ven, y lo grande no es eso. Lo grande es que es un país donde no se respeta nada. No se respeta autoridad, no se respeta. Vamos a ver si esto me sale. Para que ustedes vean, vean esto, señores. Vean cómo, cómo se, le, le, se, se enfrentan civiles a agentes de DGC. Increíble. Miren eso, miren eso. Miren eso, miren eso. Pero, pero, pero, depende de... Bueno, eh. ya ustedes vieron, señores. Eso nada más se da en este país. Falta de autoridad. La autoridad no tiene respeto. El ciudadano a veces recibe eh, eh, atropellos, humillaciones, pero también hay ciudadanos que no respetan, que violan y quieren que les respete. Pero, Fallan los dos, falla el ciudadano y falla la autoridad, porque en un país de verdad, es una cosa que no se va a ver señores, eso es algo que no se va a ver, entonces aquí esta sociedad hay que revisarla, esta sociedad hay que revisarla porque algo grande anda mal en esta sociedad señores, algo anda mal, eh, eh, eh, mucha falta de educación, mucha falta de formación. Y los responsables principales son los que han gobernado este país. Son los que han gobernado este país. Que no se han interesado, primero, en predicar con el buen ejemplo, como gobernante, Haciéndose respetar, pero respetando al ciudadano Al ciudadano hay que respetarlo Pero el ciudadano tiene que respetar a la autoridad también Pero la autoridad se gana ese respeto Con sus actuaciones Pues esto es un caos, señores Ahí estuve viendo Que en la capital, en una intercesión En una de las intercesiones principales de maldad un DGC duró 22 minutos dejando pasar una sola vía, una sola calle. Y los otros paró 22 minutos. Pero hasta ahí no. Pero nosotros tenemos que reflexionar. Porque eso no es posible. Como usted, es más, dicho siempre que donde hay un Ameo, DGC, se crea el caos de tránsito. Que mejor dejar los semáforos, que sean los que guíen el tránsito, porque si hay un AME hay un caos si hay un AME dirigiendo el tránsito hay un caos dicen mucha gente y especialmente tengo que ser honesto en la capital de la República Dominicana es que más se pone de manifiesto ese caos en la capital de la República es que más se pone de manifiesto ese caos sinceramente es una pena es una pena eh, que nuestro país tiene que superar eh, varias situaciones que ya en otras latitudes se han superado. Nosotros nos hemos quedado atrás. Esa es la verdad. Buena tarde. Buena. Sí. Buena. ¿Se cayó? Sí, nosotros, nosotros tenemos... Esas son etapas que ya otras sociedades las superaron y nosotros nos hemos quedado rezagados. Nos hemos quedado rezagados. Y, y ha pasado mucho tiempo eh, que como sociedad nosotros eh, hay muchas cosas que debimos haber superado.